Buenos días amigos pescadores Hoy nos encontramos Laguna La Zoraida de Villa Cañas Nos encontramos acá junto al guía Hernán Fiorentini Bueno, Hernán este, está publicitando en el programa Tiene un staff de guía este, Realmente que están pescando muy muy bien Y bueno, hoy nos invitó Así que nos hicimos una escapadita Para hacer un relevamiento A ver cómo sigue la pesca acá en la laguna Tenemos buenas referencias Que el fin de semana se pescó muy bien este, así que bueno, vamos a entrar ahora a media mañana, pescaremos hasta las 3 o 4 de la tarde y vamos a tratar de mostrar en imágenes cómo sigue acá, este, Laguna la Zoraida de Villacán. así que andamos. Bueno. Bárbaro, Hernancito, seguimos. Bueno, escalito de medida. Empieza la laguna planchada, algo se está dando, Hernando. Sí, está aquí levantado un poquito de viento, pero bueno. Estamos una bajada menos un de 30, mojarra viva, así que dale, vamos a seguir un rato más. ¡Y seguimos! La Zoraida Villa Cañá junto al guía Hernán Fiorentini, espectacular Hernán, vamos, sí, vamos. Se levantó el viento y... y increíble. Pero una brisita no va a ser Movió el agua y es sí, suficiente para que se active sí. el pescado. Bárbaro. Sí. Bueno. Bueno, ahí estamos Hernán. Otro más. Muy lindo tamaño el pescado, muy, muy lindo el tamaño el pescado. Che. Un pescado parejito que venimos levantar. Así que espectacular. Vamos a seguir. Vamos a levantar con el copo. Mirá. Un matunguito de la Zoraida. Este sí que es un matunguito de la Zoraida. Ahí lo vamos a mostrar. Muy buen pescado, muy vigoroso, está realmente un pescado sano. Está picando bien y con viento espectacular. Habíamos arrancado con alguna planchada hoy, costó los primeros piques, pero después empezó a, a soplar un poquito de viento, que no es más que una brisa. Y bueno, se están activando bárbaramente. Largó la anzuela. Justo. Ahí lo vamos a sacar Hernán. Mira qué lindo pescado es. Mira. Ahí lo vamos a mostrar. Mira qué pedazo de pescado. Mira qué pedazo de pescado. Se viene ahí a y Sí, perfecto. Vamos la Zoraida. Vamos ah. Villa y vamos Hernán Fiorentini. Acá venimos a caña doblada, viene el Hernán, a caña doblada, ¿eh? una linda captura. Copo, copo, Hernán. Oh, sí, sí. Miren qué pescado, miren qué pescado, espectacular, espectacular. Eso, qué hermoso pejerrey, qué hermoso pejerrey. Realmente vamos a. Bárbaro Hernán, venimos haciendo una pesca fabulosa o bien ¿eh? fabuloso. Es que el viento fundamental. Es fundamental. En esta laguna el viento es. Fíjate que se levantó hace no menos de dos horas y es tiro a tiro. Mostramelo, levantalo y mostrámelo bien. Miren qué tamaño, no, una hermosura, realmente una hermosura, para recomendar. Laguna La Zoraida, acá Villa Cañas, junto al guía Hernán Fiorentini. Bárbaro, Hernán. Bueno, acá finalizando ya la jornada, Laguna La Zoraida, Villa Cañas. Estamos con el guía Hernán, a ver, Hernán, mostrame a ver qué sacamos hoy. Espectaculares, espectaculares, mira qué pescado. Bárbaro. Pescadores, final de la jornada, realmente fue una jornada muy muy linda, este, empezamos con laguna prácticamente planchada, mejoró el viento a la tarde, eso de las 3 de la tarde, levantó una brisa del sur muy linda, bueno, oxigenó el agua y vieron los resultados. Un pescado hermoso, mucho pescado grande hemos sacado. Este pescado de medida también, así que bueno, eh, queremos agradecer acá a Hernán por la invitación que nos hizo para venir a, a relevar acá eh, Laguna de la Zolaida, acá en Villa Cañas y bueno Hernán, ya que estamos, aprovechá, contarle un poco a la gente los servicios que está brindando en la laguna, de tu equipo. Bueno, eh, nosotros contamos este, con tres embarcaciones más estas con cuatro guías. Eh, tenemos a garantizar muy buen servicio y bueno, contarle un poco que la pesca hoy con un viento funcionó. Sacamos muy buen corte muy de pescado y bueno, agradecerle a, a vos Eduardo a, a venir este, y a verlo cómo está funcionando la Laguna de la Zoraida. Así que bueno, esperemos que todo se pueda. Que sigamos, eh, que, siga, que siga esto, que sí. siga todo esto. Cuidarnos, tratamos de, de, de no llenar tanto las embarcaciones para, para tener un tema de burbuja. Y bueno, los espero. Este, yo les paso mi, mi número de teléfono. ¿Va a aparecer en, en la pantalla? Sí, sí, sí. Eh, y si no, bueno, por Facebook, este, Hernán Guillermo Fiorentini o Excursiones de Pesca Embarcado. No duden en consultarnos bueno, este, los esperamos. Perfecto. También agradecemos a Walter Acosta eh, quien nos facilitó bueno, la carnada, la mojarra, eh, para poder realizar la nota. Eh, muy buena carnada realmente y también los teléfonos de él van a aparecer en pantalla para que el que visite la laguna pueda ya encargar su medida, su porción de carnada. Y por supuesto, como siempre, agradecer a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para poder realizar las notas, este, siempre presentando algunas eh, remeras novedosas como las últimas que ha sacado las full color que realmente son muy muy lindas así que bueno espero que hayan disfrutado de las imágenes espero que hayan disfrutado de los pejerreyes como lo disfrutamos nosotros y será hasta la próxima.